Chicos, acaban de salir Las cartazas que estaréis viendo Por pantalla, así que sin más dilación He comprado 2.800 FIFA Points, para que salgan cosas Tenemos estos cuatro mejoras de oro A ver si salen cosas, ojo que panela No no queremos estas cosas, ojo que es caminante No es caminante pero es 84 Se celebra, se celebra Vale, tienen que tocar, tienen que tocar 100% cosas O sea, no he metido nada, no he metido dinero Para que no toque nada, o sea, real Parece ya esto el vídeo del stand Vale, no panela, vamos a intentar que eso Abrirlos bien, abrirlos bien Hoy empieza el full Champions y la verdad es que necesito suerte, necesito cosas Abriré supongo de, de los sobres de 25.000, que son 35, 350 FIFA Points En vez de los que valen 1.000, que si no abriría literalmente dos sobres y me quedaría seco, entonces Bueno, ya estoy viendo que me he gastado medio club para que para cuatro mejoras de oro y no me toca nada, la verdad Un poco locura. creo locura, creo que camina Ojo, portero no camina, tío. Es Bauman, tío. Malísimo, malísimo, malísimo. Vale, vamos a ver qué tal, a ver qué tal. Vamos con la salsa, con la salsita. Eh, quiero ver si son transferibles. Obviamente de estos no voy a abrir porque es demasiado. ¿Este es transferible? Hostia, 1,8%. ¿Cómo saber si es transferible? No tengo 15. Aunque sea, vamos a darle. Espero no equivocarme con monedas. Primer sobre. No es si camina. Español, portero. Una y Simon, madre mía, chat Si vamos así, de verdad Que no sé qué hacer, ¿De verdad Bueno, es transferible Bueno, esto, voy a ir a mandarlo todo de arriba Lo vendemos, no quiero, quiero solo monedas Quiero monedas, chat Siguiente sobre, vamos, por favor, venga, tío EA, EA Sports No panela No panela El hazar Falso, que ahora ninguno, bueno, realmente, pero bueno A ver, que puede que estén Bugueados, pero ya os digo que no sé, eh no sé yo, vale, descartamos todo lo que no nos valga Nos quedarán 5 sobres así, eh O menos, o menos realmente 2100 Por favor, EASPorts. Sports Creo que Panela o Camina, no sé ¿Casemiro? Tío, de verdad Easports. Sports, por favor, Easports. Sports Que no está tocando nada, tío Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chat? ¿Qué está pasando? Estoy descartando porque es real, bro Que en plan, quiero monedas O sea, no, me, no voy a hacerme ahora mejor a de oro, obviamente Me quedan todavía, me quedan todavía No es una derrota, pero por favor, EA No panela No panela, chat Un Isimon otra vez No, no puede ser un ISIMON. Tiene que ser un cojazo Y Braille ¿Por qué me salen otras cartas diferentes a las que tal? Madre mía, chat Madre mía Es que, tío Bueno Al menos las monedas suben Algo es algo Siguiente sobre, por favor Pero no si panela o camina ¿Portugués? ¿Lateral derecho? No me lo puedo que no toca nada, no toca nada No está tocando nada, no está tocando nada, chat No está tocando nada ¿Qué es esto? ¿Pero me están vacilando? ¿Me están vacilando? Necesito algo, necesito algo Necesito algo, necesito algo Necesito algo, Necesito algo, chat Quedan como dos sobres o tres Este y otro No sé si Panelo camina No toca ni una especial Uruguayo, Araujo, tío Araujo, tío Araujo, tío. ¡Ojo, dos ifs! Dos ifs, chaval. Bueno, recogemos. Se recoge. Se re... Dos ifs, ya decía yo, macho. Dos ifs, bueno, algo es algo. No... Vale, ya tenemos 100k, tú. Ya tenemos 100k. Seguimos. Es Esqueda este y sobre yo el otro. No panela, tío. No panela, chicos, no panela. Otra vez Uribe. ¿eh? El Alex remiro este, tío. El Alex remiro este. Otro if, tío, que tenga detrás. Nada. Ya os digo que no sé, no sé qué hacer, tío O sea, estoy aquí, pues... Queda el último, queda el último, chat ¿Qué decir? No me ha salido nada O sea, mi suerte es impresionante Último sobre, abrimos las manos Bienvenido, Cristiano Ronaldo ¡Ojo! ¡Ojo, Muriel! ¡Muriel! Se vende Muriel, ¿eh? Detrás, detrás Mbappé No puede ser, tío Voy a ver cuándo está Muriel Vamos a ver si se recoge 21K bueno, pues lo vamos a vender ya, la verdad Por si, por si sube o algo, por si baja Me acabo de picar y he dicho No me puedo ir de aquí sin nada No me puedo ir de aquí sin nada Siete sobres me quedan Vamos ¿Vale? Vale Vale Media alta, bueno si esto se puede vender eh, Nos vamos a llevar bastantes monedas eh, nos vamos a llevar bastantes monedas Puede que llegamos a los lo 200k Pasa, que es que me merezco Llegar a los 30 k me refiero, es que me lo merezco Es algo que me merezco, es que estos son eh, Chicos, estos son 50 euros me acabo de gastar 50 euros me acabo de gastar, pero bueno Eso era una mega oferta de, de stumble, así que no pasa nada Vamos a ver, siguiente sobre Panela creo solo, tío Inglés, extremo izquierdo Foden, se vende, se vende Se recoge, se recoge Vamos a ver por cuánto está Foden rápidamente Que este sí que lo quiero vender ya Lo tenía ya de por sí, así que de locos Así que Foden se vende por... Foden está ahora mismo Bueno, esto lo vamos a mandar para arriba 15k ha bajado tanto, madre mía Acabo de perder un montón de monedas con Foden 15k vas a venderlo ya Que este pavo va a bajar más 15k por aquí, perfecto Se ve que el mercado ha bajado algo, tío No lo entiendo, no lo entiendo ¿Por qué vale tampoco Siguiente sobre Tío, tiene que salir algo, tío Algún caminante tocho Tiene que salir algún caminante top Vale, a ver si camina, si panela Vale, defensa Vale, Bastoni Bastoni Otro que me raya, a ver detrás Nada Bastoni está a 1700 monedas Oye, pues no está tan mal A ver, podríamos estar sacando más cositas Pero bueno, algo es algo al fin y al cabo Que podríamos estar sacando mucho menos Y están saliendo al menos cositas, ya os digo En verdad, estoy intentando convencerme de que está bien Y que no me están timando Pero os digo que está siendo la timada del siglo Al menos todo panela, tío ¿Francés? ¿Delantero? Me he rayado mucho, tío. Me he rayado mucho, he dicho. No me lo puedo creer. Eso sería, sí que sería recogida total. Vale, Griezmann 1700. Está descarte, chaval. Lo mandamos para arriba. Todo esto para abajo. abajo del tirón. Quedan pocos, quedan pocos, chat. Quedan pocos, quedan pocos. Tenemos ya 150k, en verdad. Se ha recogido. No panela, Max. No panela, tío. No panela ni siquiera. No panela, tío. No panela, tío A ver, sí que es verdad que ya solo con los descartes Estamos sacando pasta, pero Tío, es que no, no puede ser esto, no puede ser esto no puede ser esto. esto no puede ser Vale, nos ha... tenemos ya casi 150k, o sea, locura Siguiente No panela tampoco, tío, me está vacilando la máquina, tío, tío es que ahora sale un babe por la cara Y se ha petado Vale, Reguilón en babu. Ay, venga, por favor, por favor, FIFA, por favor esports. Sports Quedan dos, esta y otra no panela tampoco, madre mía, no panela No panela, chaval, no panela Esta foto, que esta foto, que esta foto Último sobre, último sobre Último sobre, se confía, se confía No me quedan, no me quedan Pues nada Abrir de estos, madre mía Ni panela, obviamente Si es que este sobre es un ruinón de cojones, tío Ay, que me he quedado, me he quedado sin, tío Me he quedado sin me he quedado sin 200 Último Último No sé si camino o panela Ojo, Lukaku Bueno, no está mal, algo es algo Ya no me iba a soltar nada Así que algo es algo, chicos Algo es algo, Lukaku se vende por 12.000 monedas Está descarte, madre mía A ver si me lo compran, tío Pero ya te digo yo que está jodido Tengo 1.100 FIFA Points Y quiero abrir este sobre por favor, EA no me salió nada en el pacote anterior. Voy a abrir este sobre. Tengo un 83 asegurado y aparte un 5% de reglas. Por favor. Vamos, la Rezamos. Es lamentable. Es lamentable este juego, tío. Os juro que es lamentable. Nada lamentable, tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto que vale 10 euros, tío? ¿Qué vale 10 euros, tío? Madre mía, tío No me gasto un puto más en la vida, tío En la vida, te lo juro, voy a mirar de juego, tío